Buenos días, estamos acá en el microestadio de hurlingham en, en la novena edición de la Copa Cogurio de Taekwondo. Para nosotros es un placer, es un placer muy grande, la escuela Cogurio por nueve, nueve años seguidos, haciendo la copa acá en el microestadio de Hurlingham, en hurlingham y nosotros como medio local deportivo, por suerte estar acá dentro y compartir con ellos la actividad. Buena, buenos días. Buen día, vecinas y vecinos de Urringan. Estamos acá, como dice muy bien Federico. Es otra vez, otra versión más de la Copa Coburio, Muy importante, quizás uno de los, de los torneos más importantes de Coburio de Argentina. Esa es una escuela muy importante que la recordamos además de acá. Dentro de los integrantes de estos chicos, algunos son profesores, otros son competidores, pero hay muchos campeones mundiales, campeones y campeones panamericanos. hay de todo. Nosotros lo seguimos, miren la cantidad de gente que hay que viene a la tarde a ver mucho más gente. Nosotros vamos a hacer notas para interesarnos y también vamos a filmar un poco para ver cuáles son las pruebas que ellos hacen. Federico Chavall es un poco la gente que yo voy a enfocar. Lo que, lo, que se está, lo que se está viendo. Y después empezamos, vamos a empezar a producir notas, vamos a estar en vivo, ya nos conocen. Ay, eh, esto se se se es, se además, se se como le decimos, se se se la hora de urlina, deportes, la vuelta olímpica, del programa. Se se y para nosotros, se en se materia se de tal fondo, esto. Es una comunidad de campeones. Más bien, más bien. Acá la escuela Cogurio es tiene muchos presidenta. campeones, tanto sudamericanos como también mundiales. Así que bueno, estamos acá haciendo la, la, la, la transmisión en vivo. Y bueno, un poco de... Como siempre, al, al lado del deporte local. Vamos a ver acá. Ahí están. A ver, nos corremos saltando, Están saltando 2 metros 70. Toman carrera y se preparan para pegarle a eso negro que está ahí arriba. Muy bien, pero vamos a corrernos un poco para acá a ver si lo vemos aquí. Acá está, ahí lo vemos bien. Tenemos que ir a ver si saltan más esto y buscar las si Saltan más que la barra. Nunca le pasó a mi suerte de Nunca pasó a <risa> mi Vamos a venir, Pérez. Vamos a corrernos. Ahí está. Van por 2 metros Ahí 75. Va. ¡Opa! Uh. Bueno, esta es la primera competencia que ustedes van a ver. ¿Le paso por allá? Ya está. Ahí está. Vamos a ver. 2 metros 75. Va otro. Opa! Yo tengo, yo tengo miedo de que le, de que le erre y que, y que se vaya para atrás, viste? Ahí va otro, opa. Con la mano me parece que lo tocó. No. Vamos el segundo intento, Santiago. A ver. Ay, casi, eh. Casi, casi. Alto eso. Dice que es la primera vez que llegan a 2 ,75 metros 75, ¿Cómo andas? A ver. ¿Su nombre maestro? Patricio Salvador, es la primera vez que llegan a 2,75 metros. Sí, la verdad que nunca pasó más de 2,71 el año pasado. 2,71. Sí, así que subieron 4 centímetros más que el año pasado. Está bien. Y si, si, si tocaban tenían que buscar otra máquina sí. para más... Sí, la verdad que nunca nos pasó, la máquina llega a una altura que nunca había pasado. <risa> Está bien. Estamos cortos de máquina, pero bien. Para el año que viene la vamos a cambiar. ¿Te a tenemos bien. atrapados entre ¿Tenemos dos. Tenemos sí. mejor perfil. Cuéntanos qué es para vos estar en este, en este torneo. ¿Este es el noveno? Este es el noveno torneo. La verdad que estamos eh, muy emocionados. Sí. ¿sí? Eh, nosotros empezamos en el Club Defensores, como ustedes saben, con un torneo muy chiquitito. Ah. Y esto es un monstruo que hoy en día... Eh, no para sé, mí si es uno de los torneos más importantes de Argentina. <risa> de Argentina ¿eh? Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad que tenemos acá el fotógrafo que viene a todos los torneos federativos y que... Algún maestro que viene a visitar y que nos dicen que la verdad que por lo menos a nivel organizativo es eh, excelente. Sí, o sea que los tiempos se cumplen, que los árbitros dan buenos fallos, que la gente se presenta en orden, que fíjense que no es un desastre la tribuna. Vos soy de Urlingans? Yo soy de Burlingame. ¿Sí? Eh, ¿Nacido en qué barrio? En Johnston, dos cuadras de cinco esquinas, y toda la vida. Un urbino originario, en sí. la cuna de campeones, como le decimos nosotros, cuna de campeones. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí, sí. <risa> Así que bueno, ya estamos con la cabeza. Esto ya para nosotros ya es un éxito. Estamos en la cabeza, en el aniversario del año que viene, décimo claro. aniversario de la Copa Cogurio. <risa> ¿Y, ahí, y ahí, lo hace, ahí lo hacemos en el Luna Park? Ojalá. <risa> ojalá, ojalá, ojalá. Bueno no, este nuevo. lugar hay que dejarlo acá. Claro. Que dejarlo acá. Claro. Sí, más medallas, no, más grandes, más categorías, más todo. Más bien, ¿sí? Sí. Para festejar el, el aniversario el año sí. que viene. Yo te voy dejando tranquilo, sí. me voy a la cámara. Sí, no, sí. Yo lo que, lo que les contaba el otro día que hablábamos era que ustedes siempre están en los mundiales, sí. y entonces la Copa Cuburio, ustedes toman ideas de los mundiales. Sí, sí, sí, tenemos la verdad que mucha gente, incluyendo la vicedirectora, Sí que fue a cinco o seis mundiales, ¿sí? Nosotros tenemos mucha presencia mundialista, así que lo tomamos de ejemplo, obviamente, no vamos a estar a la altura en infraestructura, en, en, en algunas cosas, pero la verdad es que tratamos de que sea excelente como suelen ser eh, los compañeros mundiales. Bueno, muchísimas bueno, gracias no, no, y bueno, todo no, no, lo mejor no, no, te dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos. Dale. Saludos. Siempre va, siempre A la producción de la nota, Federico, justo lo... lo agarré, ahí. ¿viste? Esto es, esto es al vuelo. Se llama... Opa. Se llama... este lo, lo que ustedes van a ver en, en esta transmisión es notas al vuelo. ¿Está? Es así. Al voleo. Al vuelo, al vuelo. Porque... Mira, mira, A ver si toca... Ay. Ay. Tocó, tocó, mira! 2 metros 72. dos metros 72. Todo el, todo el, toda la gente del microestadio está viendo esa, el, vendría a ser acá, esta do, prueba, esta es la prueba esta, claro, claro. En cada lugar ustedes ven una atención, una atención muy precisa de gente, de gente que está tomando notas, eh, con computadoras, después... Está todo muy, muy, muy ordenado, todo muy bien, todo muy bien organizado y miren la cantidad de gente... Que hay. Allá están haciendo formas, querés ir a ver un vamos poquitito? A, vamos a trasladarnos, para que dejar fija la cámara, así no se pone a moverse. Vamos a ver un poco de formas entonces. a ver ahí, un poco de formas para nos allá. Ponemos ahí en el medio, mira acá. Acá estamos, pasamos por Guido, entonces, hola, Guido. Hola Guido, ¿cómo andás? <risa> vamos a ver formas. Acá están haciendo formas. Entonces se ponen dos personas, Dos personas y acá están los jueces, como ustedes ven. Acá están los jueces, como ustedes ven. Sí. Y van a agarrar y van a decir cuál de los dos hizo mejor la forma. Mirá, disculpame. Ah, ok. No, no, no, usted, digo, cuénteme sobre la forma. Estamos hablando este, con el ruso, eh, <risa> deportista, este, juez, árbitro de ah, fútbol. Árbitro, ayudante de campo. Y amigo que está acá. Comitino, este este, hombre, este de hombre dio la vuelta completa El año pasado Él participó de este torneo y después se operó de la rodilla. Es tan de mente fanático de esto que acá está de vuelta. Listos. Dio la vuelta completa al círculo. Contanos qué es una forma. y qué consiste la forma? La, consiste la, la forma es, es una lucha imaginaria sí. con un, obviamente, con, con, un, con una persona imaginaria sí. donde mostrás distintos tipos de movimientos. La técnica y lo que le llaman el gesto técnico, ¿no es cierto? Todo lo que es técnica, claro, todo claro. lo que es técnica más que nada. ¿Sí? Bueno, lo que ¿Y vos cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Te estás preparando Bien, contento. Todos ya todos estoy están. esperando para luchar bien. ¿Ah, sí? bien, bien, bien. Ah, bien, bien, Ah, bueno, bien. a, ver, a ver. De, de, de, Después de la operación, volver a estar acá. No, estar acá en casa es lo más lindo. Es lo más lindo, estoy en casa. Yo a se bien. lo dije siempre y ahora la, la, los chicos me están preguntando. Sí, y lo mismo, eh, estar en casa, después de estar todos los días acá, hoy venir a competir acá, y bueno, es lo más lindo que hay. Vamos arriba, Russo. No, bueno. Un beso. Nos vemos. Chau, chau. Dale. Acá terminaron. Ah, acá atrás nuestro, mirá espera, espera, Espera, espera, agarralo a... Agarralo acá, ¿sí? a aquel, cualquiera de los dos si tiene, un minuto, un minuto. ¿Tenés un minuto con nosotros? Tenemos un minuto. Estamos bueno. en vivo, así que... Bueno, felicitaciones por, por el evento. Recién estábamos hablando ahí con, con Patricio. Y yo le decía, toman ustedes ideas de los mundiales y lo, y lo ponen todo acá. Sí, más que ideas por ahí de los mundiales, eh, como decía el otro día, hay muchas ideas de estas que fueron tomadas de, del saborín Alejandro, que bueno, es el creador de este, de este evento. Eh, pero bueno, sí... Nos sirve mucho por ahí el hecho de haber viajado a los mundiales panamericanos, a los, a los torneos asiáticos, porque uno tiene la posibilidad de ver otros eventos de magnitud internacional y por ahí sí tomar alguna cosa. Eh, sí, sí, se, tratamos de, de que sea lo más parecido a un mundial, eh, si bien sabemos que no lo es, eh, estamos tratando de, de que la organización y todo sea de, de ese nivel. Y que la familia acompañe. Sí, es importantísimo, sí, sí, la familia sí, es importantísimo que la familia acompañe porque eh, acá hay muchos chicos chiquitos, adolescentes, eh, hay muchos padres que compiten también y, y vienen a, acompañados de su familia y hoy es un domingo, es un día claro. que, que uno en general está con la familia, así que sí, es importantísimo que la, la familia esté acompañando a, a los competidores y también están nuestras familias, claro. la familia de los organizadores que vienen a, a, a darnos una mano y a pasar el día con, con nosotros. Ahí va, dar una mano. Nosotros vinimos, está todo ordenadito, está todo armado, pero ¿cuánto, cuánto lleva este armado? Bueno, ayer, eh, bueno, obviamente esto no lo armamos hoy, lo armamos, empezamos a armarlo ayer, eh, empezamos a armarlo alrededor de las 4 de la tarde, empezamos a juntarnos acá en el estadio para, para comenzar con el armado y terminamos alrededor de las 10 de la noche, tranquilo igual. Eh, Cuatro años, el primer año que lo hicimos acá, empezamos a armar. El Campeona sábado a las 11 americano. y media de la noche uh, Terminamos como a las 3 de la mañana qué yo, pero, ver, 4, pero bueno, esta oportunidad Pudimos armar más temprano este, Sí, por supuesto que, que esto no lo armamos solo eh, esa también Todos los, lugar, los, los lugar, alumnos de la escuela de pudieron, Vinieron a participar Los cinturones negros vinieron colaborando también con, con todo lo que es el armado de, del estadio Así que eh, solo no se hace La gente que, que viene a ver el evento ¿Con qué se va a encontrar? ¿Se va a encontrar con formas, con peleas? ¿Champion Dream también es? Sí, bueno como decías, va a, va a haber eh, formas que están compitiendo ahora, sí. eh, hay competencias... Mientras de Nato, si ellos hablan, nosotros estamos viendo... Por dos formas. metros setenta dos, ¿no? Sí, dos metros setenta si no me equivoco, eh, un animal, la verdad que sí. un animal, pero muy bien, muy bien. Decían que la máquina quedaba chica ya, Sí, ¿no? sí, ya nos está quedando chica la máquina, así que, bien, bien. Eh, también va a haber competencia de combate, ya hubo de formas por equipo, a claro. la mañana arrancó con eso el torneo. Eh, y ahora sobre el mediodía va a estar, como decías, el Taekwondo Champion Dream sí. Que bueno, hay cinco competencias preliminares en esta oportunidad Eso está bueno. eh, Así que... ¿Y después vienen los más chiquititos? Y a la tarde los más chiquititos Pero también a la mañana va a haber combate por equipos ah. Ahora más cerca del mediodía Ah, está. Así bien. que eh, va a haber de todo y bueno. A la tarde obviamente están los más chicos, los más chiquititos Está también. bien ¿Y lo, ¿Y lo que rompen también? ¿Rotura? No, ¿Rotura, no, no tenemos rotura. Ah, bueno, no, bueno no, perdón, no, perdón. Eso nada más, nada más. No falta eso. Yo por lo que me acuerdo, ¿no? No, no, no está perfecto. Pero claro. nosotros, que nosotros queríamos... Nosotros queríamos... hablar. ¿no? Pero, ¿Viste? Claro. Tipo, para molestar. Claro. Claro. Bueno. Entonces nos vamos. <risa> es, es, lo, es lo que nos estaría faltando por ahí como para, para tener casi todo lo que tiene un mundo. Pero para los 10 años, ¿Eh? capaz... eh. Ojo, eh. Ojo. Ojo. ojo. Para mí, en lo personal, veo esta organización... ¿Cómo ah, vos tenés zone, por Eh... Yo creo que debe ser de los más importantes que se hacen en Argentina, este torneo. Porque es una escuela que lo está haciendo y, y sí. que está haciendo todo un esfuerzo, digamos, de respetar lo que es una organización de un mundial o de un torneo en serio. Con y mira, vos para que veas, tenemos 10 cuadriláteros en el estadio, mm. eh, donde están los 10 activos. Claro. Tenemos una notebook por cuadrilátero también, donde se trabaja todo el tema de, de la llave de competencia, se maneja claro. eh, vía computadora. Eh, tenemos también eh, todo lo que es un centro de cómputos en la mesa central Donde se van cargando los resultados de todos los, los participantes Para poder determinar al final del día quién es el mejor competidor Dani com Mejor competidor de, de cinturón de color Que esos hacen un mundial Obviamente no compiten cinturón de color que voy a color, decir una que... cosa a la cámara? Es en Hurlingham esto, eh Él claro. no está hablando de que es Capital Federal no, Y de no, que es no. una ciudad o no sé qué Es en Hurlingham que se hace esto Continúe, caballero Este... Así que sí, eh, requiere de mucho, mucho trabajo, sí, mucho okay. trabajo organizar todo esto y como decías, somos una escuela, es una, la Escuela Cogurio, para ser más preciso que es la organizadora de, de la Copa Cogurio. Y se ve que él. ustedes empatizan muy bien con la gente porque es mucho el público que viene y además hay otras escuelas que están sí, invitadas sí, y que bien. tienen muy buena onda, que acá lo que se esparce... Se ve es un espíritu deportivo neto, pero siempre claro, así ¿sí? acá, acá hay un clima de camaradería, de compañerismo. Son claro. eh, todas las escuelas de, de la Atu, de la nuestra asociación que vienen y participan, hay un montón de escuelas este, que vienen de todos lados, de Florencio Varela, obviamente de claro. capital, de Cañuelas, tenemos una escuela de, de Cañuelas que que viene todos los años, este, de todos lados, vienen de, y ahí hay familia de Hurlingham, que eran de Hurlingham y que, que viven allá, creo. Puede que ser, no lo no sé, me sí, estoy sí, ahora. Hay, hay de todo, también están los hay chicos de todo, hay del hay Polideportivo todo Municipal, están viviendo, claro. claro. son alumnos míos también, Por eso. Este, eh, de todos lados, hay gente de todos hay, lados. Lo bueno que tiene el espíritu deportivo cuando vos estás hablando de eso, solamente de eso, es que la gente se le pone una sonrisa en la cara sí. todos, todos se acercan y vos hablabas de familia decir bueno acá lo que estamos viendo es una sí, gran sí, familia es... del taekwondo ¿no? sí por supuesto la realidad es que en la escuela Kugurio nosotros decimos que es una gran no. familia, claro. este, y el taekwondo también, sí, en definitiva, sí, sí. así que... Yo voy a hacer un poquito de cámara, vos seguiste hablando, sí, no, no muchachos. Sale, bueno. bueno, no, muchas gracias en serio no, por, por la nota, te dejamos un poco tranquilo acá deambulando, no, y bueno, no, todo, no todo lo mejor. Bueno, muchas gracias, no, muchas gracias gracias a todos, y bueno... Siempre es un placer hacerte una bueno. nota a vos, y bueno, eh, todo, siempre estamos al tanto tuyo y de los chicos. Bueno, muchas gracias por, por estar siempre sí, ahí, no. la hora... Radio, deporte estás en todos lados, todos lados, en el Estamos diario. Lados. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acompañando en este evento, que sabemos que bueno siempre están. Así que, bueno, muchas gracias. No, Hoy gracias. lo que vamos a hacer, para que vos sepas, hacemos este arranque a la mañana temprano, vamos charlando, después paramos un rato y después volvemos a la tarde. Buenísimo. y Porque también a la tarde va a venir más gente sí. y demás, ¿no? Así que este eso es un poco como, cómo va a seguir este bueno. programa de deportes. Bueno, gracias, muchas, gracias. Eh. muchas gracias. gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias. Ahí está Bárbara, mirá. está de jueza. Sí, yo la estuve marcando y estuve diciendo que ahí, como dice Federico, reiteramos, la chica que está ahí, de jueza, se llama Bárbara Gadea. Campeona Panamericana, campeona mundial creo, campeona de todas. Por lo menos bien, creo sí, que está. ha participado en 5 o 6 mundiales. Y lo clásico. ganó todo. Y lo ganó todo. Es terrible, terrible. O sea, yo barba. no me meto con niña. No, yo con Bárbara ¿Vale? ni me meto, ni ¡Ah! nada. Ahora vamos a ver acá, hay niños más chicos. Vamos a girar Dale. la cámara y vamos a mostrar acá. Mirá, justo hay un campeón mundial. Y el árbitro también es chico, es chico mirá. Es niño. Mirá. Mirá, Vamos a salir un poco, que es lo que hacen los niños. Mientras tanto acá tenemos otro correte. Ojo, fíjate el cable donde Sí, sí, sistemas. sí, ya está. Acá vemos una chica con un chico. Es un deporte inclusivo, como verán. Pueden, Pueden practicar y enfrentarse sí, al hombre o a la mujer. Se están preparando. Claro. Y acá Justo. Ah, están practicando ahí. Vamos a ver acá un poco a los niños, qué es lo que están haciendo. El empire está hablando, creo que está diciendo quiénes van a competir. Ahí se paran dos, saludan la verdad que es un gusto muy grande estar acá allá mirá arriba de los niños justo miren lo que hay la hora de una bandera nuestra que acompaña siempre pero que hay que ahí, está. ahí, ahí están haciendo forma los niños mirá vos que bien por estos chicos Eso que hacen ellos son lo que en deporte se llama el gesto técnico, es decir, la pierna tiene que estar levantada una de determinada, una determinada forma, el giro del cuerpo, lo que hacen con los brazos, la posición erguida. Es decir, todo eso son cosas fundamentales, no solamente para la práctica del deporte, sino que implica también otra cosa interesante que es el cuidado y no hacerse daño. Es decir, pues son músculos, el, el cuerpo humano es como si fuera un edificio. Y el taekwondo siempre es una competencia sana como cualquier, digamos eh, competencia de artes marciales claro. que tienen eso interesante yo en mi opinión, el arte marcial debería ser obligatorio en todas las escuelas de la República Argentina para chicos y chicas, no solamente por esto que usted ve, que de repente dice, pero le está pegando no, no, no, ellos te van te van trabajando, lo que es la concentración, la meditación, lo que es la responsabilidad, ¿entendés? Eso ayuda luego al rendimiento del chico en el estudio, en mi opinión particular. ¿no? Yo apenas soy un comunicador, este, se saludan, pero ellos lo hacen con naturalidad. Vos no ves que ninguno esté con el ceño fruncido, están todos este, sonrientes. Bueno. Pasa un montón de gente por acá. mira a ver... Agarralo este que viene caminando. Fíjate si tiene un segundo. Tiene segundo? 30 segundos? Todavía no. <risa> todavía, no, todavía no. Acá. A ver qué pasó con esta forma que vimos. Saludan. Vamos a verla completa. De esta forma que hacen estos dos niños. Tranqui, tranquilo. Sí, si sí, no pasa nada. Sí, no pasa nada. En internet la comunicación cómo funciona. Visto desde acá que nosotros somos los que transmitimos, emitimos. La gente entra, pica y se va. ¿Entendés? Entonces de repente tenés cinco, después tenés uno, de repente no mira a nadie, de repente miran un montón. Pero, de, pero el valor que tiene es que, esto, después queda. que queda, queda y después la gente se aburre de verlo cuando son de este tipo de, de torneos, de eventos deportivos, culturales, políticos, lo que sea que vos estés brindando un contenido que, la, que, que sea interesante. Ay, bueno. En este caso está viendo dos nenes que se mandan unas formas bárbaras, ¿no? Allá hay formas de grandes también. Después podemos uh, Podemos Agarrar algunos ¿Eh? No, no, no, estamos en vivo oh, bueno. no, no, no, no, Estamos en vivo nosotros No, estamos en vivo Estamos viendo formas y cosas Quedate un cachito acá Bueno, me dejaron en la transmisión a mí solo. Ahí los chicos terminaron de hacer formas. Lo que está bueno es que, que el juez ahí es también un chico, entonces también va, le van enseñando y van aprendiendo. Acá. Por el micrófono. Muy bien. Acá van a volver a saltar atrás nuestro. Se están preparando. Nosotros vamos a seguir... Ahí está... Esta Bárbara. Nosotros vamos a seguir mostrando la forma de estos niños porque vinimos a ver taekwondo. Entonces, esto es también para aquel que le interesa esta actividad. Y entonces, por eso estamos mostrando entero lo que están haciendo todos los niños. También, porque como decimos, es importante de que el arte marcial esté incluido en la enseñanza de los niños en forma obligatoria. Niños y niñas, niñas como ustedes quieran, pero es muy, muy importante. esta arte marcial o la que quieran, judo, karate, aikido, lo que, lo que quieran, pero los niños tienen, tienen que saber este arte marcial. Nos está viendo Julio Alaniz, le sí. mandamos un saludo muy grande. Julio Dice... Alaniz. Dice? dice? Te veo perdido como turco en la neblina. Está bien, es verdad. Ah, está bien, Julio. Julio, bueno, está bien, Federico. Sí, más o menos, menos mira sabemos que es taekwondo. Y esto que estamos pasando. Conocemos a la escuela que se llama Coburio. Sabemos que estamos en Úrnima. Que estamos en el estadio municipal, que es nuestra casa. Este... Y bueno, está todo dicho. Fuera de, fuera de broma, lo que yo quiero decir es que este torneo se haga acá en Urlingan, es un no, orgullo obvio. para todos los que vivimos, para todos los que vivimos en Urlingan, Porque es un torneo que tiene un desarrollo muy, muy interesante. Esta gente, del año pasado, a nosotros, de la mano de ellos, pudimos entrar a un Mundial. Al, al Mundial que se hizo en Tecnópolis de Argentina 2018. Exactá. Estaba, ¿sabe quién estaba? Solamente estaba Deport TV. Y los caraduras de y la hora nosotros. de Burlingame. Y vos veías Deporte con todos los chiches y nosotros afuera producimos como... Mirá ahí, no mirá por forma. ejemplo. Ahora vamos a ver otra cosa. Ahí lo que están haciendo es, sí. con la computadora están preparando la competencia. Yo me corro. Ahí, ahí están, están preparando trabajando. la competencia y una vez que lo tienen en la computadora, los nombres de los chicos y todo, va a, a empezar la actividad. Eso es lo que hablaba sí, sí, sí. recién Guido, Guido Paz. Sí, sí, sí, que sí. tienen todas las competencias armadas por computadora y que se les hace más, más práctico el, el arranque de todas las actividades. Sí, sí, sí. Vamos, a vamos allá, mira, está tipo, la mesa ojo, central. Con, ojo poco con el cable. Está la mesa central allá, mira. Vamos a ver las medallas y la, vamos y la a ver copa. Vamos a pasar a la gente. Buenos días, disculpe. Disculpen, buenos días. Vamos a ver la vamos a ver allá las copas. Nos achusmiera un poco. Esto es lo que está en juego. Aparte, miren todas las medallas. Miren todas las medallas que hay. Qué tan buenas las medallas, ¿eh? No, está muy bueno. Está Yo muy me quiero llevar una para mi casa. Está muy buena, es ¿Eh la copa. No me regalarán una Esta medalla? No... A mí me encantan este tipo de trofeos así de acrílico. Me parecen muy modernos. Me gusta mucho. La copa es como tradicional, te dan la copa, la levantases como parte del deportista de lo que espera. ¿no? Pero muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y acá vemos el escudo de la Copa Cogurio vamos a pasear un poco por allá esto vamos a agarrarlo un poco más Hoy quiero mostrar un poco más a la, a la gente vamos por acá atrás y acá los chicos se van preparando para las competencias Mira, acá vamos viendo la cantidad de gente que hay la cantidad de público que hay Mucha gente, mucha gente. Ahí empezó una, una competencia de salto. tenemos un amigo. Buen día, muy ¿Cómo bien, va? ¿cómo andan? Estamos viendo la cantidad de familia que acompaña, la verdad. Muy buen laburo, muy bueno todo. También que la gente acompañe, que sea consciente, que le guste esto, que le guste el deporte. Esto lo salto ah, yo también, eh, sí, da, ahí, da, ahí lo salto a ver, yo. A ver, a ver. Ahí van pasando todos, obviamente. A ver. Todos llegan. Llegan tranquilos. Vamos a ver qué están haciendo. Ahora van subiendo. Ahí va. Lo pues. corro un poco más para darle carrera, para que vea cómo corre. Así que en el otro hicieron 2 metros setenta y pico. Dos metros setenta y 2 metros, 72. Dicen que no le daba más alto sí. el aparato, así que van a saltar más. ¿Ves? Ahí, ahí ellos arman. Ahí va. Y ahí van de vuelta pasando todos. Obviamente ahí llegan todos. No necesitan pasar dos veces cada uno. Si usted recién arrancó está en la hora de Hurlingham Deportes, acá en la Copa Cogurio, en el Estadio Municipal de Hurlingham. Pedro Díaz 1550, ¿viste? Cómo Pedro Díaz 1550, en nuestra queridísima localidad de Hurlingham, acá en casa, en el estadio, en este lugar que hoy somos unos caladuras, estamos acá pisando suelo santo, como le decimos claro, en eh. que es donde están los, los deportistas, eh, ah. y nosotros siempre estamos desde allá arriba transmitiendo futsal o handball y demás. Ahí ¿Ven? como pasaron venía. todos Vamos a corrernos por allá Tratamos de no pisar a nadie y el cable venía. Permiso, gracias Acá están charlando Ahí está Bárbara Madea. Múltiple campeona Participado en no sé cuántos mundiales De Hurlingham Estará dando instrucciones Estará hablando qué es lo que va a pasar acá. Para mí lo está retando a todos ¿Qué crees que te diga? <risa> pero se tarda tanto a todos. Esperá es que yo lo que quiero es mostrar a la gente que ha venido Es mucha. Mucha, mucha cantidad de gente. Este está más bueno. Este está mejor porque hace ruidito, mira. ¿Viste? Con el ruidito, ya saben que es. Vení, vamos a corrernos más para acá. A ver. Ya son todas chicas. <coughs> si usted tenía dudas. Ah mi hija, no sé si quiere aprender, Mira, mira la cantidad de pibes que, que practican el taekwondo. Ah, ahí hay una que la conocemos, la que está ahí estuvo. Sí, participó sí, sí. en el mundial de. Hay tres, hay tres que participaron en el mundial. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo no, tranqui? ¿Cómo anda? que yo ya pasé. Bueno, ahí subieron, obviamente. de vuelta como siempre decimos hacemos la mejor cobertura que podemos más bien vamos aprendiendo porque no es que nuestras ansias es decir y que se haga así nomás nosotros vamos aprendiendo, y vamos viendo cosas y la ventaja de es estar también dentro del, dentro del circuito de deportistas estar cerca de ellos y ver cómo se desarrolla cada deporte ¿Ah? va a tomar carrera de deporte <risa> el que habla es el secretario de la escuela de la escuela Cogurio, Santiago Tello Ahí hay pelea de chicas, mira. Mirá cómo se dan. Mira cómo se dan. Y mira qué cartelito se ve en la pantalla, Ah, no, no sé si estamos en todos lados. Todo lo que participa del sorteo son los que tienen la pulserita que la y la pulserita del público. Todo lo que tiene que aceptarse al empate de arriba. Bueno, ahí lo que estamos viendo es una, una competencia de, de pelea entre, entre chicas. El juez le dice, mira, te están viendo por la tele, así que pelea mejor. Después tendríamos que ir viendo gente que pasa delante nuestro, que nosotros no lo conocemos, que no son de Burlingame, por ahí son de otra escuela, por ahí pararlos, preguntar Y tener alguna charlita a la mano. Tal cual, tal cual. Lo que estamos tratando es en cada cuadrilátero, nos ponemos un ratito, vemos qué sucede y vamos mostrando un poco. Ahí están los jueces que van a determinar. Van al rojo. Siempre en las competencias acá ustedes van a ver que uno tiene el color rojo y el otro color azul, para cualquier cosa. Sí. Entonces pues levantar las banderas rojas o el azul, que cada juez tienen uno, dos, tres, cuatro jueces por cada competencia en este estilo. Hay otras que hay tres jueces, hay otras que hay más jueces todavía y tienen las dos banderas cada juez para luego de determinar puntos a favor de quién es. sí, se está hablando. ¿Pasa nada? ¿Pasa? Se pasa. pase, pase tránsito. Es normal, puede pasar. Por un para Nuevamente, les agradecemos a todos, a haber a a la a de a de 2019. Por a todos, a todos, a desarrollando. Esto es como le dicen todos, en día. Le... Nosotros estamos en una noticia deportiva en desarrollo. O sea, vas, van sucediendo cosas. Claro. Las vas mostrando. Este, no es algo que voy a decir. venís a ver algo que sucede puntualmente. Acá pasa de todo. En los tres cuadriláteros que hay, acá hay cuatro. Pero en estos tres, para los otros que están allá, están el elemento también de salto y prueba hay que tocar. Ahí están los amigos, nuestro amigo que recién hablamos qué va a ser algo va a competir va a competir mostramos una vista general no total porque hacia atrás de esta cámara hay más gente compitiendo Nosotros <risa> para transmitir tendríamos que buscar un intermedio cuando hacemos futsal entre esta altura una altura media. A ver, ahí están saltando. ¿Me dejas verte? Sí, eh, tranquilo. Que tenemos que caminar los dos para allá, venir. Vení. Mira para adelante, pues te vas a llevar algo puesto. Ah, Federico está haciendo... ¿Cómo se llama? Acá están hablando. Acá están saltando también. Están levantando la vara. Mira. ¿A ver, pasaba allí en la barracha? No, pero Ahí la jueza es bárbara Y están todos los chicos acá Vamos para, a ponernos para saltar. allá en el medio Dale, dale por acá. con el muchacho está acá la puerta. Acá lo tenemos de frente, mira, mejor todavía Mira Ahí viene qué Tomita siguen saltando mira qué tomita que no conseguimos ¿eh? siguen tomando tocando no. Tomás. tocó tocó si puedes sacar una foto cuando vienen con el coso ahora así. ahí lo volvieron a subir y elongamos un <risa> estamos metidos en el medio acá buen día cómo anda caballero Tocó, muy bien. Ahí lo vimos pasar a Wesley, que es el director de la Escuela Rogurio. ¿Qué tal? Che, Freddy, si nos probamos, vamos a alongar un rato nosotros ahí, a ver si podemos saltar y ver una patadita ahí arriba. ¿Vos qué decís, Julio? No sé si nos está viendo. ¿Vos pensás que yo pueda llegar a patear hasta ahí arriba? dice Escuela Taekwondo Unida Interfer ¿Ese que está ahí? Ah, este, este. Fíjate si le, si le tomo que, suena, que es el Taekwondo, a qué escuela pertenece y eso yo me corro un poco más para atrás Yo le hago la nota, Voy a hablar con él Y me haces cámara Acá, ahora estoy contigo. ¿Y vos Marcelo, ¿sí? vos de... ah, dale, dale, Me toca dale. a mí, déjame hacer, hacer a mí una, una nota. Eh, a nosotros siempre somos la hora de Urlingan Deportes. Sí. nos gusta que la gente se presente y diga quién es. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Pablo Lanuti, somos de Florencio Varela. Ah, y acá estamos visitando nuevamente la ciudad de Urlingan en este Copa Cogurio que es tan interesante para nosotros. ¿Cómo se llama la escuela de ustedes? Yo soy el director de la escuela, eh, la escuela se llama Wong Kang, Ajá. y bueno, un año más eh, estamos concurriendo acá a Burlingame. ¿Qué, tra ¿Qué trayectoria tiene tu escuela y en dónde queda? Si la gente sabe, decir si la dirección. Nuestra se... sede es en el Polideportivo Municipal La Patriada de Florencio Varela, uh -huh. y venimos participando del circuito ITF de nuestra federación, de la asociación, participamos de selectivos, eh, tenemos competidores de muy alto nivel, y bueno, acá estamos, un desafío más para... ¿Cuál es tu escuela? relación con el taekwondo? ¿Cuándo comenzó? Y hace bastante ya que comenzó, yo empecé a los 12 años, tengo 47, oh. así que hace un tiempo que, que me dedico a esto y bueno, por suerte la verdad que uno disfruta haciendo taekwondo, ¿no? ¿Elegiste el taekwondo por, digamos, porque lo viste practicar? ¿Practicaste otras artes marciales y luego te quedaste con el taekwondo? ¿Cómo ha sido? No, esto? sinceramente empecé porque tenía un compañero de, la, de escuela que hacía taekwondo y bueno, como un desafío... En esa época de adolescente dijimos, vamos a ver de qué se trata esto. Y acá me quedé. ¿Por qué es importante para vos el taekwondo como arte marcial? ¿Por qué es importante que un niño no, no. o niña... Este, la verdad es, que lo pueda desde ya nosotros lo comprobamos todos los días en la escuela, en la clase, cómo influye en el crecimiento de los chicos, tanto sea en la parte mental como física. Claro. Y la verdad que tenemos unos logros terribles. Más allá que... A veces uno siempre está esto de los torneos, eh, las medallas, que los chicos se entusiasman mucho, claro. pero nosotros vamos más allá de eso Exacto. y lo vemos como un crecimiento para la persona. Nosotros opinamos, yo opino personalmente, sí. que para mí eh, las artes marciales deberían ser obligatorias en la educación, desde la educación primaria. La verdad es que en la formación de, sí. de, digamos, de, de los chicos claro. influye un montón uh -huh. y la verdad es que se ve, después se ven los éxitos con el tiempo. Claro. Yo tengo chicos sabones, profesores, que los tengo desde los 6, 7 años y ahora son personas de 25, 26 años y uno dice qué bien, cómo uno contribuyó a formar esa persona y la verdad que es un orgullo, como profesor es un orgullo para uno. Bueno, para nosotros es un gusto que, no, que estés acá, este, que... así que ahora ya que nos conocemos, cada vez que nos veo van va a decir, uuuh, estos van a venir a hacernos nota. No, eh, no. Mandarle un saludo a tu gente allá. Muchísimas gracias y la verdad que es un placer eh, venir a visitarlos y nos sentimos muy cómodos acá. Aparte de que con el Sabonín Wolfing que es el, el director de la Escuela Cogurio, es, tenemos una amistad. La verdad que nos sentimos muy a, muy a pecho sentirnos acá. La verdad que no, es, un, es un orgullo venir acá. Y lo último, suponete que alguien nos está mirando de Florencio sí. Varela y dice, yo me quiero enganchar y quiero aprender taekwondo. cuándo, ¿cómo hace? ¿Hay algún celular, algo para llamar? Eh, no, no, no las inscripciones nuestra como estamos en el polideportivo, claro. nosotros dependemos de la Secretaría de deportes ah, de Florencio Varela. Lo tienen que hacer por medio de un 0800 que uh -huh. hay desde la Secretaría, en donde piden un turno, se inscriben y después, bueno, hay que eh, llenar una ficha de salud, por un tema de un seguro Claro, bueno. está perfecto eh, ¿Y qué días y horarios ustedes? Nosotros están? estamos los miércoles y los sábados Tenemos de 18 a 19 infantiles uh -huh. Y de 19 a 20 juveniles y adultos uh -huh. eh, Estamos en el polideportivo también de uh -huh. Don Orione Que uh -huh. también es de Florencio Varela claro. Y ahí estamos los lunes y los viernes De uh -huh. 5 a la tarde a 6 de la tarde Bueno, hemos pasado toda la información Toda la información Porque si lo ve mucho. la gente es decir escúchame, ¿dónde los encuentro? ¿No? Estamos siempre en la Secretaría de Deporte. Preguntan por nosotros y ya nos conocen. Bueno, muchas gracias caballero. un gusto a usted. Nos me vemos, entiendo. eh. Seguimos transmitiendo. Gracias, Fede. Gracias por dejarme hacer la nota. No, Quédate o sea, no tranquilo. Está medio caliente, está medio caliente, Federico. No, no, me, no, no me dice no, me quitaste. Me quitaste la nota. Sacamos toda la información. Si ¿Sí sos de Ferencio Varela.. Si te gusta el taekwondo o de los alrededores, Florencia Varela, no vas a decir que ahora que no sabes dónde se hace, porque te dimos toda la información con esta persona. Tal cual, tal cual. ¿Y acá qué pasó? ¿Siguen saltando? No. No, acá no no siguen saltando. Ahora allá pasa pelea, algo allá. Hay pelea allá, hay pelea bueno, allá. vamos a levantar el cable y vamos a hacer la nuestra. Nos vamos a caminar por acá. Hay pelea allá. Vamos. vamos a ver la, a la pelea. Ojo que está bárbara gadea. Yo no quiero tener problemas con Bárbara. Eso nada más, después tenés después ten... después, después, ten... si turno tarde puedo yo. Vale. <risa> en el turno tarde, es hospital. Atiendas, venga a atenderse, vamos a ver qué vemos acá. Como dijimos, estamos dando la vueltita por acá. Estamos Ay, haciendo bien. una vuelta olímpica por el microestadio. <risa> claro, por el microestadio. Y vamos viendo qué sucede. Dame tu coso eh, y la haces averiguar con estas personas que están acá. Otro que se le puede hacer es al maestro Mariano. Está bien, ¿eh? Recién le hicimos a que Sí, lo vi, lo vi, lo sí, no pasé. Sí, sí. Maestro Mariano, está bueno. Está bien. Después va a venir el maestro Minguila que ya le han hecho. Aspetame. Diez segundos. Acá. Ahí perdiste. Al piste perdiste conmigo. Preséntese, caballero. Alejandro Wefflin director de la escuela Cogurio. La verdad, felicitaciones porque una cantidad de gente impresionante, aparte totalmente cubierto y lleno, todo toda el área esta de los, ¿cómo se llaman? De, lo, de los, cuadriláteros, cuadriláteros. De los cuadriláteros. sí, sí, sí. Muy bueno, contanos un poco. Bueno, la verdad que estamos, estamos muy contentos porque hemos superado las expectativas. Sí, lo veo. Eh, Récord de participantes, inscriptos, tuvimos que habilitar más cuadriláteros. Ah. Eh, por la mañana están funcionando seis cuadriláteros y por la, por la tarde van a ser diez. Así que muy contento, muy contento también por los colegas, eh, compañeros, que lo que están haciendo eh, es un trabajo excepcional. Sí. Eh, el grupo de, de Danes míos también se, se hizo un trabajo. ¿Por qué? Porque no es hoy. Todo lo que está sucediendo es todo el trabajo que fuimos haciendo durante estos últimos meses, eh, la verdad que estoy muy contento, pero esto se hace gracias al grupo, el grupo que tengo atrás, que, que, que son de fierro y, y que hicieron posible todo esto. Miren, se lo digo a la cámara, esta gente no es que dice, bueno, hacen la, este torneo, la copa que hoy y estuvieron trabajando desde hace una semana las apuradas. Todo lo contrario, cuando termine este torneo, ellos ya están planificando el torneo 2020. 2020, que van a ser este los 10 torneo? años. Que van a ser los 10 de años. En la Copa Cogurio. Ellos hacen todas las cosas con mucha anticipación, meditando, trabajando, analizando sobre cosas positivas, sobre cosas negativas. Siempre están puliendo porque les interesa esta actividad al taekwondo y que, y que esté bien desarrollada. Por eso, luego. Nosotros que somos de Urlingan tenemos el orgullo de que también nos han representado en torneos mundiales como pasó el año pasado en sí, Tecnópolis. Sí, por supuesto. Bueno, gracias, gracias por sus palabras. La verdad que yo siempre le digo a mis, a mis alumnos que, que lo importante es trabajar, sí ponerse metas y objetivos, ah, pero, pero lo principal es trabajar sin esperar nada a cambio. Ah, trabajar, las cosas van sucediendo, eh, tal vez... Eh, yo como sí, la otra, o sea, no la rueda por ahí se hace un poquito más larga pero las cosas van, van sucediendo y, y, y vamos, vamos logrando los objetivos soñados yo siempre digo que la cerámica esa que es dura es dura porque está más tiempo en el horno con más temperatura y hay veces que si, que si vos sacás algo antes de tiempo se rompe no está duro, suficientemente sólido y se va su preparación. En esto lo vemos. Vemos niños que están trabajando, o adultos, ya adolescentes, y vos decís, esta gente lleva muchos años de trabajo. Exacto. Sí, sí, sí. Nosotros comenzamos eh, con pie firme. Claro. Tratamos de, de no soñar más de lo que podíamos hacer en cada momento, en cada claro. año. Y cada paso que dábamos lo dábamos firme, no no hacíamos algo bueno, total nos va a salir bien, no no, era no, paso firme, onda las cosas no funcionan, tenés que saber lo que estás haciendo. Cuando creímos que estábamos capacitados avanzamos un paso más, claro. cuando creímos que cada pasito que dimos lo dimos firme, sí, sí. no hicimos más de lo que realmente mi grupo estaba capacitado. No, Hay que capacitar. las sí. cosas. Como es que, esa, el esa que se rompen las cosas, es decir, si vos pones algo en, en se llama en situación sí. de estrés, que vos presionás demasiado a sabiendas de que se va, romper, se va a romper, se va a romper. Se va a romper. Pero si vos decís, hasta acá vamos y va a andar bárbaro, sí. señor, lo seguimos viendo todo el día. Gracias, señor. Sí, Nosotros vamos a estar. estar un rato por acá a la mañana sí. y después venimos de vuelta a ah, la Muchas gracias. Gracias a por, por el apoyo de siempre. Desde el diario La Hora y... Hacemos todo un poco. Hacemos todo un poco, ¿eh? Sí, Muchas gracias señor. a todos. No, y gracias, gracias por estar. Gracias. Bueno, otra, not otra nota más que le afano a Federico. Que no le dejo hacerlo. Estoy, hoy lo tengo de cámara. Hoy estoy de cámara. Lo que pasa es que yo... Lo que pasa es que yo, yo, ya, yo ya le había hecho yo un video donde dijeron que iban a hacer Siempre la copa. Siempre me deja mal, me deja mal parado. <risa> yo ya estuve antes que vos, yo ya hice estas cosas. Este... No, no, no, somos un equipo. Vení, parate acá que quiero hacer una. Vení, parate acá al lado mío. Somos un equipo. Somos un equipo. Somos un equipo. Somos un equipo. No, no, Entonces lo que pasa es que, bueno, hacemos bueno, un poquitito vos, sí. un poquitito yo. Sí, sí. Vos fijate que estamos parados acá. Hemos visto jugar al triangulito, hemos visto jugar el selectivo, sí, Hemos bien. visto a Jerry, Humble. Humble, a Jerry hacer maniobras extrañas. Oh. Al capitán del, del, este, del triangulito, sí. también haciendo, haciendo cosas, a la gente de Jambo corriendo por acá, por acá, por acá, armando jugadas. Esto es suelo santo para nosotros, Bien. esta cancha acá. Bien. Hoy nos sentimos privilegiados por poder estar transmitiendo para la hora de Urlingan Deportes la Vuelta Olímpica y también que nos dejen, cosa que les agradecemos eternamente. Estar acá entre todos ellos, este, participando de todo esto por so, que, que somos un, un, uno más de ellos, digamos. Claro. Además, no somos nomás porque no practicamos. ¿no? Nosotros estamos acá, miramos. no bueno, sí. se va a levantar el pie hasta acá, ni ahí. Ni ahí. ¿Cómo te sentís vos por, por hacer todo esto acá? No, la, la, verdad, la verdad, como siempre digo, está bueno lo, lo, lo que hacemos porque difundimos al, al deportista de Hurlingham, Cualquier al, actividad. Al deportista, a los deportistas que vienen a hurlingham también, los recibimos. Dale. Como pasó con Tapiales, cuando jugó el triangulito con Tapiales, recibimos a la gente de Tapiales. O sea, nosotros... Y si vos tuvieras que mandar saludos ahora, ponele, tenés Chaca, te tiro, así. Tengo, tengo, tengo a los, a los muchachos que hacen a todo Chaca, a los chicos que hacen Gimnasia de la Plata, los Guerreros TV, los Guerreros TV. después están los chicos de Don Bosco, También. están los chicos de que siempre vamos. Ahora este jueves, sí. como no hay microestadio disponible, el triangulito tiene que ir a jugar una fecha. Sí, dónde que te... vamos a ir? ...que te suspendió porque la selección argentina de futsal jugó ah, contra claro. Francia sí, y no sí, hubo sí, futsal... Sí. ...bueno, este jueves a la noche desde Ferro de Merlo, que sí. ya también es como nuestra casa... ...porque siempre, sido, siempre vamos, veces fuimos temporada. como cuatro o cinco veces, el triangulito tiene que ir a jugar a Ferro de Merlo y recibe Arsenal de Sarandí. Ah. Triangulito que ayer fue a la cancha de Alvear y, y ganó, ganó 5 a 1. Arriba, ando, ganó el primer partido Vamos del año. Así que debe ser Vamos, porque nosotros no lo transmitimos. No ser. Así me que si vaya. me dicen, mirá, no vengas más. No vamos. Con, no vamos. Pero con un total de que ganen, no vamos. Nada, si gente, eso es lo necesario. Si es lo si si necesario. Nos quedamos Así en casa. que bueno, pero ponemos la, la, ponemos el no. El todo lo que todo lo que hicimos con, con ellos y el año pasado también con, con la gente del selectivo de ir a, a Merlo. ¿Te acuerdas cuando a fuimos A Deportivo allá? Merlo, allá. No, y cuando fuimos al sur, con aquella gente sí, que Sí, a, a La Matanza. No, cuando yo me metí en, la, la, hinchada, en la hinchada hinchada. Ah, local. Brown de Adrogué. Brown de Adrogué, saludos a esa gente también. Brown de Adrogué. Te acuerdas que ya no te metas ahí. Yo, yo fui, yo fui hasta, hasta La Plata, cua, donde, cuando jugaron contra Gimnasia. pronto tenemos que ir a Rosario. El UPCN. Sí, pero eso va a pasar en noviembre. Pero queda acá la vuelta por Va, va pasar a pasar a en noviembre. Primero los recibimos acá, a ah. Newell. Newell primero hay jue... que recibirlo bien primero Hay que recibirlos hay que Primero allá. hay que recibirlos acá y después vamos a ir para allá. Está bien. Así que. Eh, Yo estoy lo, mirando lo, vendedor, lo, mientras, lo, que van, lo que van a ver próximamente con nosotros es el jueves, el jueves no, no, no, de acá del local, hay. el jueves acá en, en Ferro de Merlo, triangulito contra Arsenal. Y el lunes, el lunes de la otra semana, acá en el microestadio de Burlingame, sí. Triangulito Comunicaciones. Tengo una pregunta. Son dos partidos clave que el Triangulito tiene que ganar para subir. Sí. La pregunta capciosa. Nosotros somos el clásico de los deportes, ¿no es cierto? Sí, poné. Quería saber. Ah, acá tal? local, claro. el único. El único. No, acá local, el único. El único. Somos la guardería también, ¿o no? ¿Te acordás oh, no, que somos que no, la guardería? No. ¿Usted compite? ¿Cuándo vas a competir? ¿Ahora? ¿Ahora competís? ¿Te podemos hacer una entrevista de 10 segundos? Le ¡Ah, da vergüenza, le da vergüenza. Ando buscando un profe que nos marcaron. Para ver, vamos a girar un poco. Bueno, otra, otra pelea más. ¿Su nombre? salud ¿En qué va a competir usted? En lucha. ¿En lucha? ¿Y cómo se, cómo se preparó para la Copa Coburio? Bien. bien. ¿Cómo se llama tu escuela? ¿Cómo se llama tu escuela? Número 8. Sí. No, de taekwondo. Es taekwondo? Son, de, ¿Escuela, son, Sabón? Son, escuela Sabón. De, ¿Son de Urlingan o son de otra localidad? ¿De, on, de dónde venís de vos? de La Rea. ¿De dónde? de La Rea. Ah, mirá. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, todo lo mejor para usted bueno acá se arrancaron otra pelea más ¿Eh? estamos para nosotros somos la hora de burlingham no. Advertencia al rojo. ¿Qué pasó, qué pasó? No, no sé. Tanto no sé. ¿Tanto no ¿Qué hora es más o menos? ¿Cuánto tiempo más nos quedamos y después volvemos. A... Ya debemos tener como una hora de transmisión? Las 12 son. Debemos tener ya más de una hora de transmisión aproximadamente. Ahí va. Vamos a ver quién ganó en esta. acá están haciendo formas bueno vamos a ver eh, acá esta esta forma que están haciendo ya no. ah. <risa> Yo voy a buscar a una persona Dale. que me dijeron que le hagamos una nota. Dale, a vos andá a buscarla. Ah, ya está. Ya encontré a quien Federico le va a hacer una nota. En 15 minutos, comienza el de Champion Dream. En el calendario central, Comienza escuela, 15 minutos escuela, ahí está. Yo laboro notas vosas de Capital Federal. Bueno, perfecto. Ahí estamos. La cabeza, él es más alto que yo. Yo soy de yo soy Nosotros somos muy informales. Nos llamamos la hora de Hurlingham. hacemos deporte, diario, televisión, radio, todo un poco. Pero decimos que hacemos televisión de potrero. De Potrero, de ahí viene, ahí con una mística. Ahí bien, bien con una mística que estamos... Primero, bueno, vamos a arrancar en serio porque el se Joda, él, él tiene que estar. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Mariano Composto. ¿De qué escuela sos? Soy director de la escuela Círculo Sangú. ¿De, ¿De qué localidad, Capital? De Capital Federal, Federal igual tiene filiales también en, en otros lugares de, de la provincia. Uh -huh. Eh, ¿Qué tiempo de trayectoria tiene la escuela esta? ¿Hace cuánto y tiempo? Que hace vas? más de 30 años, ah. en realidad, sí, el, el primer director de, de la escuela fue el, mi maestro, que también es mi padre, ¿Ah? sí, maestro Carlos Composto. Así que bueno, yo sigo un poco el legado ahí de, de la dirección de la escuela, ya desde hace varios años. O sea que vos de chiquitito ya arrancaste. Desde los, tal, cuatro ¿no? años, de los cuatro eh, de los años. Desde los cuatro ¿Qué cosa vos considerás? ¿Nosotros opinamos? ...que para nosotros deberían ser obligatorias las artes marciales en la educación pública y privada... Ajá. ...me parece muy interesante, sí... ...para mí debería ser obligatoria, sí. cualquier arte marcial, la que claro, quieran, claro. pero cualquiera... ...sí, yo coincido, la verdad que es muy formativo, uno ve sí. grandes cambios... ...a nivel de la conducta de los chicos y también cómo se comportan con ellos mismos... ...y con sus compañeros, digo, los cambios son sociales... También, y si las y con, artes con él, marciales... Yo siempre digo que primero con uno mismo. Sí, decir, por eso. Estar, estar, tener un compromiso con uno mismo. Exactamente, sí, sí de superación. Exacto. Eh, la competencia, como en este caso, también nos pone en muchas situaciones que después en la vida se recrean. Claro. Entonces es una muy buena herramienta para, para progresar. Está bien. ¿Cómo está la escuela hoy en día? ¿Mi escuela? Sí, sí, sí. Muy bien. La verdad que siempre creciendo, tengo un gran grupo de profesores atrás. Que trabaja un montón, uh -huh. así que la verdad que es un placer estar día a día metiéndole siempre pensando en difundir el taekwondo y TF de la mejor manera. Aparte también es un deporte que como todos los deportes se está integrando porque uno ve mucha cantidad de mujeres también participando. Sí, sí tenemos, gran, tenemos profesoras mujeres, uh -huh. asistentes mujeres y muchas practicantes también. Uh -huh. Sí, me parece que que es un ámbito que todavía se puede desarrollar un poco más. Claro. Eh, lamentablemente algunas personas todavía ven las artes marciales como algo por ahí o, que vale. de varones claro. o algo violento y no tiene nada claro. que ver. Uno que viene acá a la competencia se da cuenta que hay mucho, así, mucho respeto. Así estaba leyendo una, una, una nota de página 12 que le hicieron al presidente de la FIFA. Él, dice, él está hablando sobre el tema de fútbol femenino. sí Y ahora vas a ver a qué voy. Él tiene cuatro hijas, entonces lo presionan mucho. Las hijas le decían a él el fútbol femenino, correría lo mismo para el taekwondo, no debería ser un copia y pegue del fútbol masculino, Ajá. ¿se entiende? Sí, claro. ¿Como que tiene características la mujer? Por supuesto, sí, mm. especiales y me parece que hay que resaltarlas. Claro, a eso me refería, ¿Cuál, entiendo, ¿qué, ¿qué opinión tenías vos sobre esto Sí, no, que las mujeres tienen mucho para desarrollar dentro del taekwondo, claro. eh, con sus particularidades, lógicamente, me parece que pueden cumplir un rol muy destacado. Uh -huh. Y aparte en la organización en general. Por supuesto, que sí. Sea, sí, sí. En toda la vida. Sí, sí. Tanto como árbitro, como directiva, como profesora, como competidora. En cada uno de los ítems siempre se han desarrollado muy bien y siguen creciendo en ese aspecto. Como dice en Europa, hay que ponerse los anteojos de la amplitud de género y ves el mundo de otra sí, manera. Sí, por supuesto. El mundo está cambiando y nosotros tenemos que ir aprendiendo de eso también, adaptándonos. ¿Vos seguís participando o seguís compitiendo? No, ya no. ¿Ya Ahora no? toda la energía está. Sí, ¿Y tu mi... padre te lo ha recriminado? No, no, no, no, no, cuando fui creciendo en mi otra profesión, yo soy kinesiólogo Ah, está bien Claro, claro. Eh, bueno, tuve que empezar a elegir un poco y elegí, bueno, la parte docente y de entrenador y obviamente también mi, mi otra profesión médica Si alguien, para, para agradecerte, si alguien de Capital Federal quiere eh, realizar taekwondo sí. ¿Cómo se comunican con ustedes? Sí, por las redes sociales ahora creo que es más fácil y cómo, sí. ¿Dónde? ¿Qué tienen que buscar? Círculo Sangú, que es nuestra escuela, ¿sí? ¿sí? que somos parte de la Asociación de Unificado también, al igual que la Escuela Cogurio. Uh -huh. eh, siempre por redes sociales nos manejamos así. Hay una página también que es la de Círculo Sangú o por bueno. Facebook. Está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Y este, La última, ¿qué te parece la organización de este torneo acá en Urlo? Bien, estamos eh, acostumbrados a a venir, a visitar, es una escuela amiga, la verdad que sabemos que hay, hay mucho trabajo detrás y se nota porque es un torneo de excelencia, si bien es una eh, competencia de características internas eh, está hecho con un gran nivel, con mucho profesionalismo y bueno, se ve reflejado acá cuando uno viene que lo tratan muy bien y que el torneo se desarrolla de manera espectacular. Muchas gracias, no, ¿eh? Por favor. Caballero, amable. Bueno, otra nota más que le robé a mi hijo Federico. Que se... Acá tengo otra más Pero va, pase, vayan pasando, dice, vayan pasando de a uno póngase en fila. Yo estoy el productor de notas hoy. Pasa que él, habitualmente él hace la. Nosotros eh, transmitimos futsal, sí, transmitimos Humble, mí, y mí, demás. Mí, y todo y este, así que bueno, caballero, su nombre y apellido. De Ramallo. No, ah. no, Navarro Navarro, también No, en realidad yo doy clases. Contanos, contanos quién sos, cómo te llamas. Bueno, mi nombre es Javier Acuña, soy Quinto Dan uh -huh. eh, Bueno, estoy en la... doy clases hace 25 años Y bueno, y hace 2, 3 años también estoy dando clases en Capital Federal Y ahora en Provincia de Buenos Aires, Navarro Y bueno, la verdad que hay gente que vino desde allá, y hizo el esfuerzo de venir desde allá Así que la verdad que estoy muy contento y ¿Cómo aparte, es el nombre de tu escuela? ¿Cómo se llama la escuela? Y tengo tres. ¿En temas que tengo el club esportivo con el Dorrego, en Navarro. Sí. Tengo el estudiante Cristiano de taekwondo, que es esto, Esta, que está en una parroquia de Buenos Aires. Uh -huh. Y aparte tenemos un centro nuevo, en parque Chacabuco, que es un lugar de crossfit. está por todos. ¿no? Sí, estamos por todos. Así por que, todo. que bueno, sí, son muchos años trabajando. ¿Cómo empezaste ahí. vos con el taekwondo? ¿Cómo, cómo te enganchaste? Oh, ¿Cómo la. es tu historia con el taekwondo? Lo del taekwondo es, es... siempre nos reímos, porque yo siempre empecé con el maestro Composto, que es el máximo referente de la asociación ahora. Sí. Que, bueno, ya no es, el claro. del es el padre que estuve hablando el padre de recién. Eh, pues yo, empecé de con, yo empecé con el papá y ahora es mi profe. Claro. Él es mi profe. ¿Viste? para que vea que le presto atención a lo que me dicen. Y Mariano Composto, el maestro Mariano Composto, es mi profe también, hace muchos años. Y yo empecé con el padre porque bueno, empezó a mi hijo. Como todo, muchos mucho pensamos así. Empieza el hijo y después el hijo. De, de alguna noche, manera hace que el padre también se comprometa en la actividad y me empieza a comprometer. Claro. Y yo siempre dije al maestro de yo empiezo por el tema de la gimnasia. A mí no me diga de torneo. ¿Cuánto más o menos? No, era grande, empecé con ah, 30, 32 ah, mirá, años. Mirá qué cosa. Porque digo, mi hijo no quería hacer nada, lo me metí en taekwondo, se enganchó y después yo de alguna manera quería ayudarlo de alguna manera. Quería que de alguna manera compartir con él la actividad, lo que estaba haciendo, entonces sí, la misma bueno. manera practicar. Así que bueno de esa manera es como tener un idioma común, sí, tener una actividad también, en común también. es buenísimo. es Compartir con el hijo algo común. Y bueno, después al final me convencieron a mí y yo el maestro compuesto y dije, mira, a mí no me hablé de examen, de torneo. Yo no, eso no quiero saber nada y mira dónde termina. Hace sí. 25 años que estoy dando clase y, y tengo chicos que de chicos que tiene 21 años y tenían 8 cuando empezaron conmigo. es una consulta, es como una encuesta. Nosotros opinamos que para nosotros debería ser obligatoria la enseñanza de artes marciales en la educación, desde primaria en adelante, tanto público como privada. ¿Qué, qué opinión tenés al respecto? No, obviamente siempre estoy de acuerdo con eso, porque en el taekwondo lo importante, siempre decimos, esto es, los premios de una competencia son recompensas, ¿no? O sea, no es un objetivo. El objetivo es que se desarrolle como persona. El objetivo está mucho más allá. Taekwondo, como la palabra dice, taekwondo es mano y pierna y el do es todo lo que es la parte filosófica del taekwondo, ¿no? Todo lo que es el camino filosófico. Y el taekwondista vive más tiempo. Es como una excusa al final, la parte física para el crecimiento personal, ¿no? Podría decir Yo le digo a mis alumnos, vos vivís más tiempo como taekwondista fuera del Dojang que dentro. Ah, sí, pues Yo como taekwondista lo tengo dos, tres horas por, por semana y después toda su vida se desarrolla como taekwondista fuera de ahí entonces hay un tema de principios que hay que cumplir estilo de vida, forma de vida taekwondo en ese sentido yo que es deporte, pero aparte es arte marcial ¿por qué? porque compromete toda mi vida, ¿no? se compromete uno como en toda su integralidad no es solamente venir, me olvidé de acá no, yo sigo siendo un cinturón negro me voy acá y sigo siendo taekwondista y sigo representando a lo que hago el, el mejor embajador de su arte, es uno mismo. Qué bueno. Yo estaba pensando, mientras vos hablás, afirmando y sumando a lo que vos decís, que digo, al final de cuentas es como que le enseñan a la persona a que primero tenga un compromiso consigo mismo, de crecimiento, y luego, por añadidura, esa persona empieza a reconocer que hay otras personas que lo rodean y que también tiene que ser corresponsable con todos los que lo rodean. Y entonces el crecimiento empieza a explotarse, puede decir. Es que esa es la idea. Uno como taekwondista, lo que uno, de los, uno de los principios de taekwondo se llama espíritu indómito, que mm. significa yo me tengo que comprometer y ser protagonista en transformar la sociedad, el mundo, lo que tengo alrededor. Mm. ¿Y cómo se transforma el mundo? Yo siempre digo a mis alumnos, con un gracias, con un abrazo, con un te quiero, con esa estupidez primero uno, tener onda y tratar bien a la uno gente uno cambia el mundo claro. si yo te digo a mis alumnos vos le vas a, hacer a tu papá antes se vas a trabajar a ese le cambiaste el, cambiaste le el, el día. día y ese va a ir y va a cambiar escuchaste Federico escuchaste me tenés que saludar todos los días a la mañana pico. temprano no, pico no <risa> Decir hola viejo, por lo menos, ¿qué haces? ¿Cómo andás? No, no, eso le cambia la vida y eso hace que ese, esa persona vaya con otro espíritu a trabajar y cambie también lo que haga, con estupidez. O sea, a veces no hay que hacer que grandes cosas, hay que cambiar el mundo. Y el taekwondo también una de las cosas que tiene es cambiar el mundo, mejorar lo que tiene alrededor. Así que bueno, sí, el taekwondo es una excusa para ser mejor persona. ¿Acá cuánta gente ha venido de la, de la escuela con la que vos viniste? Eh, 15. ¿15 vinieron? 15, sí. Más o menos de qué edades son. Y tengo desde 5 hasta 49. Ah. Que está compitiendo ahora. Ah, <risa> bueno, lo vamos a ver ahora, pero muchísimas bueno, gracias no, por la nota, caballero. Gracias, gracias, gracias, ¿eh? gracias, Bueno, acá hemos pasado con otra nota. Viste, me tenés que saludar todos los días, Federico. ¿En serio? Te lo dijo, lo dijo. Bueno, señal? está bien, está bien, está bien. ¿Entendiste? A ver, ¿y esto cómo se Guarda, aprende, guarda, guarda, guarda. Estoy, guarda. Viendo. Estoy viendo. No estoy viendo nada más. Acá están peleando, vamos a girar. Espera. Esto lo dejamos así. Vamos a mirar esta pelea que hay acá. ¿Quiere pasar para allá, caballero? Bien. ¿Cómo me viste con la nota? Sí, entonces, ¿no? ¿Me viste bien? ¿Me viste bien? No, la, no, la, la, no la, la verdad que. La verdad que ya, ya, ya puedes estar solo. <risa> ya me dejar a mi Después de después, nada. nada, la verdad que. No, somos, era lo que yo decía y hablábamos siempre, claro. somos un, un, un equipo acá, un día, un día yo te, te gestiono notas, yo aparte, las notas, yo hago las notas sí. y así. Y, aparte para y, además, la gente, y, además, y además lo sí, que hacemos nosotros es, es estar, estar presentes, entonces como estamos presentes agarramos... Y, y sal, sale, lo que, sale lo que es, así como somos nosotros. Está bien, sale lo que es, pero tampoco lo tiré tan abajo porque vos empezás a observar que tal la persona... Debe, es importante para decir alguna cosa y la vas a ubicar, no es que estamos agarrando a cualquiera. No, no, no Fuiste, no sé, fuiste a buscar y antes consultaste con los que tenías que obvio, consultar en obvio. un reconocimiento de que hay algo que hay Es un armado, es un armado. armado. Luego nosotros lo hacemos relajado. Es un armado relajado. y después nosotros lo hacemos relajado. Pero la verdad que es un armado serio. Y yo digo que está lo visible y lo invisible en la obra. Lo visible somos nosotros dos y alguno que otro que colabora. Lo invisible son todos los que escriben. Tanto en la hora central que escriben más de 10 personas, como en la hora este, deportes. Es decir, si vos pensás que hay un montón de clubes y de cada club hay una persona que se encarga de que no, nota. Lo atractivo de ahora en mediodía, que son las 12 en mediodía que se va, se va a llevar a cabo la Champion Dream. ¿Te acordás ah. que nosotros vinimos? Ah, me acuerdo. Hicimos nota después y ahí, de la pelea, y, que y eran... hacíamos nota después de la pelea y todo. Acá el secretario está un fire, ¿no? Está un fire, no para, no para no. así <risa> Vamos, así que vamos al cuadrilátero central, si te parece. Sí. Ah, no, sí, mira, ahí, ahí están dando medalla, vení. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Vení, vení, pasar por acá. Por allá, allá por pero... acá, por acá, por acá. Ahí están dando medallas. No, ah, no, sí, bueno, nosotros. Es están dando medallas y lo están anunciando desde la mesa central allá arriba. Suba, suba. Mira la medallita. mira la medallita lo que son. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! Se giró la cámara. No quiso, no quiso la cámara mostrar la allí. Pero... Sí, ahí está. Ah, mira, porque hay un. Ahí, mostrá, mostrá, ahí. ¿Ve? Perdón, eh, disculpen, disculpen. Te salen primero, segundo, ahí muestre. ¿Ves? Y tercero. El ahí. podio. El podio. Marca Marca. te la debo porque es de una feria. Se llama Marcandu ¡Gracias! Amigo, Jonathan Flores. Miren todos los, los chicos que van a ser premiados. Y medallas hay para todos los gustos. Ya están buenísimas las medallas. Perdón, lo tapé. Qué, qué lindas charlas que tuvimos las últimas notas este, hablando sobre, sobre taekwondo, sobre valores sobre la formación de las personas muy muy muy bueno muy bueno muy bueno aparte porque eso relaja también la imagen que tiene aquel que de repente no conoce el tema de las artes marciales y que cree solamente la cuestión rígida física de que lo que hace con los pies con los brazos, y hay otra cosa Allá importante. arrancó el champion dream, Vení. Vamos para allá. Perdón, Vamos, eh, pero perdón, estoy, eh. estoy de pronto. A ver. Seguí, seguí, seguí. Si ponemos el cartel. Mira, entonces tenemos que ir por allá. Dale. Yo para no molestar. Yo para no molestar, ¿qué hace? Nos mandamos por acá. Bueno, yeah. yeah. yeah. yeah. well, well, esto es el Champion, el Champion Dream, como dice ahí lo, los carteles, uh -huh. y lo que están haciendo, una vez más, es Formas. ¿Dónde uh -huh. sí. lo la, la hora de Hurlingham Deportes en, en Facebook. Facebook. Así, así como así te da. dice, la hora de Hurlingham Deportes en Facebook. Yo ahí te muestro hay uno más? Instagram, no, ¿no? Instagram, tenemos la hora Burlingame, pero. ¿Ves? ¿Qué lo que está pasando ahí? Acabemos de otra forma. Ah, sí, la hora de Hurlingham deporte. Gracias, Como eh. Perfecto. Ahora estoy enfocando acá. Mira la ampalla? Es un niño. La Hora de Hurling Deportes Así lo escribís, mayúscula minúscula en Facebook Dios, Dios. En mi caso Vamos a hacer la entrega De la copa Rima Cinci A la escuela De Marcos de Pérez a mostrar el público. Miren la cantidad de público que hay. Miren. Mucha gente, eh. Siempre dato, con el gato central, vuelta y colilla, nos ayuda. Están haciendo formas y ahora van a decir un ganador. Ahí el que pasaba era Lionel Monte, que salió bicampeón mundial. Que vaya ¿Te acordás de él? Sí, sí, sí que me acuerdo. Ahí están esperando que termine uno de hacer la forma Y, ahora, y ahí va el Empire y va a decir Con los jueces a ver quién ganó Esta forma En el Champion Dream Y ahora ustedes van a ver que los jueces levantan una banderita O roja o azul Ganó el rojo Ganó el rojo Felicitaciones para él último, el minutos para retirar su número para el centro dentro en el estado de Rinaldo Inti. ¿Eh, no? ¿He ¿no? no? Sí. sí. sí. Bravo. Ah, Allá está, mira allá está el ruso, a ver si le levantan la mano, mirá. Ganó el ruso, ganó el ruso. Termina de ganar el ruso González. Está como loco, justo en no hablamos nunca más. A ver. A ver qué van a hacer ahora las chicas Creo que van a hacer de vuelta formas Sí, formas Ah, porque sortean una forma ¿Ves? ¿Ves lo que hacen con un cartel? Sortean una forma y esa forma es la que tienen que hacer las dos ¿Entendés cómo es? Sí Ahí vemos a las dos mujeres haciendo formas de taekwondo una de las dos se olvidó para nosotros es un orgullo hacer una, una cobertura en vivo de esta escuela que ya tiene campeones mundiales y con el tiempo Federico lo que vas a ver de esta escuela va a ser espectacular sí. porque acá espectacular que eso siempre va teniendo una sumatoria como una progresión matemática si se mantienen con este nivel de, de práctica de pulirse, de ir buscando siempre las mejores cosas no sobre todo la organización humana está este? ¿qué haces? ¿Cómo andas amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo, bien? ¿Todo bien? ¿Cómo caballero? ¿Y vas a competir ahora o ya competiste? Bueno, sí. ¿Tenés, tenés, ¿Tenés sí? 10 segundos? ¿10 segundos? Venga. Ahí está. Bueno, 60, ¿su, no, su nombre de maestro. Leonel Monte me llamo. Bicampeón mundial, ¿no? Sí. Es un orgullo hacerlo. Aparte, representando a Argentina, no hay nada más lindo. Muy bien, representando a Argentina y representando a Burlingame. Así que la verdad, para nosotros es un placer, como siempre, hacerle Totalmente. una nota al muchacho. Bueno, eh, ¿vas a competir en el Champion Dream ahora? Sí, ahora voy a competir en la categoría de juveniles, en lucha, eh, contra Mateo Ruti, que es de la escuela Sanguk. Así que, bueno, va a ser más que nada una pelea de amigos y que gane mejor. Más bien. Bueno, vos vos competís en, la, en en los mundiales y también venís acá a la, a la Copa Cuburio. ¿Tienen algo en común? ¿Vos ves que hay algo en común en las dos competencias? Lo que tiene en común, la verdad, yo digo la verdad, es la organización. Es muy buena la organización de la Escuela Cuburio. Eh, me gusta mucho cómo se organizan. Todos Soy, dicen lo mismo, ah, es, ¿verdad? la verdad. ¿verdad? Muy ¿verdad? lindo. La organización como eh, algo como lo es. que tiene no sé, sea, también algo ah, similar también, es al vivo. público que se emociona de ver esas peleas. Okay. Por ejemplo, en el Champion Dream, cuando presentan okay. a los competidores quiénes son. No, la verdad es muy lindo y aparte yo lo disfruto en los dos lados. Más bien, más bien. ¿Hace cuántos años estás haciendo taekwondo? Yo actualmente hace ocho años ya. Ya vengo hace rato, soy uno de los veteranos en el taekwondo. Así que espero seguir haciéndolo por muchos años más. Muy bien. Yo te veo que haces formas, que haces peleas, que levantas la pata para arriba. ¿Cuál, ¿Cuál te gusta más? Me gusta todo. Si tengo que elegir una rutina yo me quedaría con formas, siempre me gustó las técnicas, la precisión, eh, la fuerza de, la, de todo, siempre me gustó formas muchísimo y no nada, pero la verdad en sí el taekwondo me, me gusta en todo sentido. Está bien. Y ahora próximamente, algún mundial, alguna, alguna competencia que tengas? Y competencia futura me encantaría ir al Panamericano, que ahora se hace a fin de año en Uruguay. Y a... Uruguay se hace el Panamericano, mirá, tiene un uruguayo. uruguayo. ¿Sí? <risa> y bueno, así que nada, vamos a prepararnos para esa competencia y que salga lo que tenga que salir. Más bien, más bien. Bueno, la verdad siempre es un placer. Te dejamos tranquilo que, que vayas a competir y bueno, todo lo mejor, la verdad siempre. Muchas Dale. gracias. Dale. Y como vas a Uruguay te decimos vamos arriba vos. <risa> vamos. No, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Dale, igualmente. Siempre es un placer hacerle nota a Leonel Montes, bicampeón argentino en Mundial. Y estuvimos ahí ese día que salió que salió bicampeón en, el, en Tecnópolis, Argentina 2018. Estuvimos ahí. Estuvimos ahí, estaba Deporte ve y nosotros, ni bola le daban al resto de los medios. Ni bola. Usted Capo es instructor, deportista. No, deportista. Deportista de qué escuela sos? De Comboto, de Sangú. Póngase acá, le vamos a hacer una pequeña nota. Estamos enfocados ahí. Nosotros somos así bastante informales. Salimos la en vivo, pero transmitimos futsal, handball de todo un poco. Decinos tu nombre. Mi nombre postura. es Ari Ávila. ¿De qué escuela? De Sangú. De sí. eh, ¿cómo, es el, ¿Cómo es el taekwondo en tu vida? ¿Cuándo arrancaste? ¿A qué edad arrancaste? Arranqué a los 12, 13 años, ¿Sí? Sí, dejé a los 16 por una cuestión económica y sí, retomé sí. a los 20 de nuevo cuando ya estaba independizado. ¿Por qué buscaste retomar? Y cuando era ¿Qué chico me faltaba. Claro, eh, me gustaba, me encantaba y bueno, cuestiones económicas nunca pude seguir y por eso retomé de vuelta cuando ya tenía la estabilidad y para empezar a, a hacer este muso de deporte que me encantaba. ¿Lo consideras importante en la formación de los niños y de las niñas? Sí, muy importante. Sí, ¿Por sí qué creo razón? que por el respeto, sí, sí. la integridad que les genera a los niños hoy en día, sí. más que están muy metidos con la tecnología claro. y no se basa más en un deporte. Entonces, la tecnología está abarcando mucho lo que es el deporte, como que la está corriendo y está bueno que los niños hagan un deporte, sea esto o cualquier otro. Parece como que el Taekwondo y las artes marciales en realidad es como que la excusa es lo que haces con el cuerpo. Pero en realidad, lo importante es lo que está pasando por otro lado, ¿no? Con la obviamente. parte interna. Obviamente. Es me como... parece que, como dijo uno recién, la persona en realidad pasa más tiempo fuera del cuadrilátero que dentro del cuadrilátero. Sí, obviamente. Es, es muy mental. Sí. Como dice, obviamente, el deporte en realidad es un arte marcial claro. y, y el marcial tiene que ver con la vida. Claro. Por eso la ley del, del taekwondo se basa en, eso, sí. en la vida misma. Uno es cinturón negro acá y... Y afuera también, sí. ¿A vos qué te gusta más? Eh, ¿Te gusta hacer formas? O cómo las tenés? dos. ¿Las dos te Me gustan? Las dos. Sí, sí, sí, sí, sí. Hoy en día, en, en, esta, en este torneo en especial, eh, hice formas porque o hacía forma o era pelea, lucha, claro. en lo que es eh, Danes. Así que bueno, elegí por, por formas por equipo. Muchísimas gracias no, eh, por de la de nota. De Un gusto. Dale. Siguen haciendo formas acá en el Champion Están acomodando En el Champion Dream siguen haciendo formas Allá, sí, sí, allá sigue no, peleando no, allá sigue peleando el ruso ¿Está peleando el ruso? Vos me... tama, correte, vamos para allá Pasa, pasá para acá A ver, vamos Bueno, el ruso está de color rojo De color rojo Lo levanta al compañero Muy bien Esto es una exclusiva de ver Verlo pelear del ruso Barrio Luna también el ruso está para la escuela de Taekwondo Unida, ITF. El otro es más liviano él, ¿no? Sí. Más joven también. ¡Uh! Le puso un en la cara. Advertencia, rojo, advertencia. Advertencia rojo, le mandaron a Luz. A ver. A ver. Vamos a ver quién gana, a ver si le trajimos suerte empate rojo gana, gana el, el ruso, gana el ruso gana el ruso se va a preparar todo ahí está, está <risa> bien, super <risa> bien, está como loco, está como loco ruso, chanquiota es un amigo, entonces <ríe> estamos de acá de Burlingame ah, ahí estaba hablando con su anterior contrincante, eso es lo bueno que tiene diga, diga, felicitaciones, felicitaciones muchas gracias, una bestia, realmente es una bestia me puso buena, me mareó en el momento pero realmente la lealtad de este deporte más allá de, de los golpes, claro. distintas categorías, Man. más liviano, más fuerte que yo, yo un poco más lento Realmente es un... ¿Cómo, ¿Cómo viviste la pelea? Bien, bien, muy buena. Pega muy, muy buenos golpes, lo sentí bastante bien. <risa> pero... lo que yo respondí. Pero no, muy buena pelea. No, realmente, realmente. Eh, eh, sí, es es bueno ruso. pelear bien contra personas sí, como él. Que te motivan y te ayudan a seguir hacia adelante. Y esforzarse, ¿no? Uno mismo. Y llevarlo más adelante. La Copa CoUrio que vienen y participan. ¿Cómo, cómo la ven? En tema de organización, en tema... Un poco. No, no. La verdad es que de organización un look de acá de... siempre de de no, muy bien todo la, vida, la verdad que es un, un honor y venir acá a la Copa Cuburio es muy, muy bueno yo hablo con, con los chicos de la escuela Cuburio que van mucho a mundiales y dicen tomamos idea de los mundiales y después venimos y hacemos que la, escuela, que la Copa Cuburio sea más o menos parecida faltan algunas cosas pero ya nueve años cada vez más profesional realmente cada vez más profesional y que Estamos da la bien. oportunidad de, de volver a de volver a, a competir, de lo que seguir creciendo, seguir mejorando. Claro. Para ¿Cómo? mí, como te dije hace un rato, es un orgullo estar en casa defender. Acá en casa está esa medalla y, y seguir creciendo. ¿Cómo, pelín, ¿Cómo lo ves vos? Pelín, la verdad que muy ahora, buena. ¿Cómo? Todas las veces que vine se aprende algo nuevo, siempre te ayuda a mejorar. Uno ve a todos los participantes ¿no? que vienen a competir y la verdad que da gusto. Y gusta mucho. Muy bueno, Mucha, muchas gracias. Y desde de afuera se vio que, que se pegaron fuertísimo, un poquito. Fede. fuertísimo, Fede. Realmente tiene una polenta una velocidad impresionante. Bueno, tuve que usar una estrategia porque obviamente pesa 50 kilos mojado. Yo vi que le tiraste un par de cabezazos. No, mentira. Ven, Me mentira. Mentira, Ven, mentira. Mentira. no. Ahora, ahora, Me clavo uno, cabezazo. Y el gancho, el gancho y el abajo, el abajo. pero bueno. Gracias, no, de muchas nada, gracias. ¿eh? No, de nada, que ande todo muy bien. Una, nota. ¿Cómo le vio usted la dolor, la pelea? Lo de defiéndí 50 sí. kilos mojados ¿Su, su nombre maestro? Eh, Tomás García, el eh, director de la escuela Chonghi de Paternal de Capital. Ah, muy bien. Bueno, eh, como siempre le preguntamos a la gente que viene acá y participa de la Copa Coburio, ¿cómo, ¿cómo lo ve usted año tras año? Creciendo de una manera abismal. Yo soy el más veterano, creo que soy el más veterano en la actividad de ATU, tengo 74 años y todavía estoy pegando patadas y trombada. Lo que tiene que esto es parte de nuestra vida. Como decimos Entonces, nosotros el de do y lo seguimos a muerte. Para, para, para, Yo creo que me van a enterrar con el do, do puesto. ¿Qué, qué tiene eh, vos, tantos años que haces taekwondo? ¿Qué es el taekwondo para vos? Oh, en nuestra vida. Y para la gente que no, que no sabe taekwondo, ¿qué le podés decir? Eh, no sé, recomendárselo, porque eh, sirve para tantas cosas. Lo que tiene que ya pasó la época de que éramos agresivos. Al contrario, a veces la mayoría de los psicólogos cuando ven una, una criatura agresiva le dan o le recomiendan que vayan a practicar artes marciales para tranquilizarlo. Eh, para nosotros es fundamental, yo tengo alumnos hasta de cuatro años y, y gente de 60 que está este, practicando y los dos este, de la misma manera, aprendemos tanto del chiquito de 5 años como el de, de la persona de 60. Todo, todo el mundo nos enseña algo todos los días. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo anda la escuela tuya allá en la, en la Paternal? Lo que tiene que nosotros... Eh, no la capital creo que es un poquito eh, diferente a la provincia. Nosotros estamos muy amontonados, somos muchos. Tenemos que andar peleando a ver quién capta a un alumno nuevo. Ah. Tenemos en, en un kilómetro, por ahí 4 o cinco este gimnasios del, del mismo del, encima del mismo taekwondo itf entonces claro. tenemos que andar disputándonos los alumnos, es muy difícil la capital ¿eh? hay mucha gente, hay mucha competitividad así que, pero yo los que estamos en esto, yo hace 30 años que estoy en, en esto, yo más o menos ya estoy acostumbrado, no hay problema nosotros tuvimos la, la oportunidad, eh, por suerte, de, de participar e ir a ver el torneo de taekwondo Argentina 2018 en Tecnópolis. ¿Usted fue? Al mundial. Sí, al mundial. Sí, mundial. Sí, sí, sí, sí, mundial. Llevamos gente, nosotros fuimos. Aparte, yo estoy trabajando con un instructor que en este momento es uno de los directores de... tenemos taekwondo adaptado para chicos con, con discapacidad. Oh, muy bien. Este, él es el director de este, y está creciendo el taekwondo adaptado de una manera abismal también. Entonces es una cosa muy nueva en la Argentina, que sí. se, la, se está dando un empujón muy grande para que esa, esos chicos que nadie les daba importancia, este, eh, por lo menos ahora se han visto por alguien. Es muy bien. importante. Muy bien, más bien. Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, todo lo mejor no, para, para usted. Muy amable y gracias y que siga creciendo Cogurio como hasta ahora. Dale. Creo que va a tener que agrandar la próxima vez. <risa> no, bueno, bueno. Se lo, se lo vamos a decir al director. Valería. Se lo vamos a decir al director. <risa> El sorteo, el primer sorteo Yo la Copa o sea, Buso, siempre me quedo entregado por y colaboraron con la Provento, Rima Viste, ahora vos hiciste de cámara y las notas las hice yo. Está perfecto. Un poquitito, un poquitito no sé, cada uno, no sé, un poquitito cada uno para no pelear. A ver quién ganó ahí, el, el azul. Esto como era. los interbantos ¿viste? ¿Vos de qué, qué eras cuando eras? Yo, Yo era del blanco. Yo era del blanco y Connie es del azul. Yo siempre fui de Peñaro. Ah, cualquiera, ¿verdad? ¿eh? ¿El chiquitito le ganará el grandote? Esperemos. El chiquitito le sí. ganará el grandote. ¿Ya qué dijiste grandote? Ustedes, fíjense, cómo nosotros logramos descontracturar un deporte como son las artes marciales que parece una cosa toda así, le buscamos el gusto. El producto. La palabra de la escuela. ¿Y esta Copa Cogurio sabés quién la organiza? quién la organiza? No. <ríe> Como que... no. ¿La, Cogurio, que... la organiza la escuela Cogurio. La organiza la escuela Cogurio, claro. Bien, vamos a ver. El número ganador es... Muy bien, A ver, repetirme eso. El, sabor, el Sabonín Floriani Este, Me enteré que el mes pasado estuvo en Barcelona Compitiendo en un torneo en España Creo que salió tercero Pero lo felicitamos Él siempre va a Europa así que Todavía está en actividad Muy bien, gracias gracias, Muy por bien, muchas gracias por el dato Así que podemos decir de Barcelona a Hurlingham En una escala, en una escala sí. Por decir que también hay que pensar en serio Sí, es evidente que Burlingame es un nodo deportivo importantísimo para mí en Argentina, Es decir, vos acá tenés, caminando entre nosotros, campeones mundiales que son de Burlingame, de este deporte, más lo que suma el fútbol con Neuén Pérez, más lo que suma la gente de rugby que juega en la urba, cae Pumas, cae de todo un poco, más lo que pasa... Este, con karate tenés campeones mundiales de karate Más lo que pasa con, con el hockey Hay mucho El ajedrez con Sandro Mareco sí Es decir, vos tenés de todo muy bueno acá Con el nadador ¿Cómo se llama el chico que le hicimos la nota? Que se Ay, la eh Ignacio Méndez Ignacio Méndez, otro más Entonces, un en el tema de deporte No es una cosa de niños Ya, eh hay que pensarlo como algo más pesado todavía. Vos fíjate la cantidad de gente que viene y que vienen de escuelas que son de capital federal, del interior de la provincia de Buenos Aires. Es, no, es, Navarro era, no. Ramallo. No, Ramallo, de, Ramallo, de Ramallo. Navarro, de distintos lugares. Lo importante es que todos hablan de la organización. Sí. La organización, como decía alguien muy importante en la Argentina, es lo único que trasciende el tiempo. Vos sos organizado. Te van a ver dentro de 100 años también. Nosotros sos organizado y Dorado lo que uh, en un canasto, dijo. Muy bien. Y como dijo ese señor que, que me gustó esa frase, un taekwondista pasa más tiempo de su vida fuera del cuadrilátero que dentro. O sea, en el deporte a todos les pasa lo mismo, a los futbolistas viven más la vida cotidiana. Hockey, lo que sea, boxeo. Lautaro, me estoy acordando de Lautaro haciendo boxeo. Lautaro con... Prado. Lautaro Prado haciendo boxeo en el Polideportivo. ¿Y en qué otro club está él también? Eh, no, en el Polideportivo y, el polide... y, en pri... y en Primero de Mayo. Y en Primero de Mayo. Ese tipo es una cosa de loco también. Tenemos de todo en Ormega. Estamos para elegir cosas. O sea, hay ganas hay un espíritu deportivo muy fuerte y también hay que destacar lo que es la intervención en deporte del municipio ahí está Martín Tujercial adelante de todo en tema de deportes porque este estadio municipal es que está cuidado que se le han cambiado las, las lámparas que está todo bien lo que es el polideportivo deportivo con la... Eh, intervención de, de River Plate y de esa gestión que se hizo pero yo siempre quiero más cuando vos ves que tenés una maquinita que pueda andar más rápido el champion de línea, sí. sí. sí. sí. Tanto. Sí, sí, sí. Qué larga hora. Ahí siempre hay que hacerle una nota. Fijate después. A ver. Maestro. Dos segundos. ¿Tiene diez segundos para nosotros? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Dale, dale, dale. Tomás. Dame, vos gira para acá Uf, Nos corremos para acá, ahí está ¿Ahí estamos, Fede? Sí ¿Tu nombre y apellido? Gabriel Floriani, de Cañuelas ¿Qué pasó y que aplaudió tanto la gente? Que cuando ganaste tu, tu No, pelea? hoy traje muchos chicos y, y bueno, hacía bastante que no peleaba acá Sí. Así que, bueno, la verdad que súper contento. Me contó un pajarito que parece que copias, estuviste peleando por Barcelona. Estuve en Barcelona peleando, salí en sí. segundo puesto uh -huh. en la categoría senior. Sí. Y, bueno, bien, súper contento. Porque la verdad que hacía muchos años que no competía, a competir el año pasado. ¿Ya? Y siempre venir acá ¿Sí? es un placer porque son espectaculares la gente de acá. Muy organizados, ¿eh? Sí, muy, muy organizados. La verdad que da placer porque... Te cuidan, cumplen con los horarios, gente en arriba canuda, la verdad que uno se siente muy muy muy cómodo. Qué bueno. Escuchame, ¿cómo arrancó el, cómo nació el taekwondo en vos, desde cuándo arrancaste? ¿Cuándo bueno, era? yo arranqué con taekwondo en el año 81, cuando no había tantas escuelas de taekwondo, era claro. mucho más escuelas de karate, otras artes marciales, que el taekwondo. Claro, aparte de y... taekwondo en esa época es como que tenía otra imagen ante la gente, ¿no Exacto, es cierto? y era poco conocido. Claro. Yo me había decidido por el básquet y usted vio que no podía. claro por ahí salta a salto. <risa> no, y bueno, y la verdad que eh, por un vecino eh, que daba clases me llegó a entrenar y bueno, la verdad que me encantó el arte marcial. Y desde ahí, desde el 81 hasta ahora, sin parar. ¿Cuáles son, ¿por qué viniste acá a esta copa? Vine porque Alejandro el organizador es un amigo. Claro. Alejandro eh, Wefflin. Alejandro Wefflin el organizador. Nos sentimos muy cómodos. Uh -huh. eh, tratamos de imitarlo en muchas cosas porque él es muy bueno. Muy organizado, muy ¿no, organizado por? y eso es lo que más cuesta. Y bueno, la verdad que venir acá es un placer. Es un placer. Sumamente contento. Venimos contentos, nosotros vinimos con una delegación de 69 competidores. ¿De ¿Y de qué localidad? De Cañuela. De Cañuela. De, ah, de Cañuela. Así que vinimos temprano y la verdad que re bien, súper contento. Se respira taekwondo y se respira espíritu deportivo, sobre sí, todo. Sí, ¿eh? y si usted ve, terminan y todos se saludan, se abrazan, y siempre hay buena onda y eso es lo que está bueno. Uh -huh. eh, digamos, nosotros siempre pensamos, es como una encuesta que yo hago, que digo que para mí debería ser obligatorio en la educación, desde primaria y secundaria, la formación en artes marciales, la que quieran. ¿Vos qué opinás sobre eso? Opino lo mismo. Uno, por ahí, el que no conoce, piensa que es todo violento. Y no, es no, todo lo ah, contrario. Eh, generalmente uno eh, aprende a tener control, a ser humilde, a ser respetuoso. Y lo último que haría por ahí quizás uno que aprende taekwondo es usarlo en la calle. Claro. nos hace mejor persona Eso nada es no Aparte trabaja mucho sobre la seguridad, sobre la autoestima. La verdad que es una actividad por lo menos muy completa. Yo digo que primero un deportista tiene que entender que tiene que tener un compromiso consigo mismo. Exacto. ¿No es cierto? Es como que hace su revolución interna. Y luego por añadidura va sucediendo sí, todo. Lo demás. Totalmente, totalmente. La verdad que es una disciplina totalmente linda, superadora. Claro. Eh, quizás la mayor competencia es con uno mismo. Exactamente. Y sí. es, es una actividad que es para todos. No tenés que ser necesariamente joven y vos tenés tu lugar. Porque yo veo acá, hay chicos campeones del mundo, chicas, sí, que muy sí. bien, vengo yo, que yo ya tengo 43 años tengo mi lugar, mi reconocimiento y eso me hace sentir muy cómodo y eso lo generan los organizadores. Aparte, hace rato un taekwondista me dijo una cosa que estaba muy buena, me dice, en realidad un taekwondista pasa más tiempo fuera del cuadrilátero que dentro del cuadrilátero y que entonces evidentemente eh, las artes marciales, eh, digamos, parece como que la lucha o digamos el desarrollo físico fuera una excusa para otra cosa. No, totalmente, es una actividad que... Eh está muy poco en el cuadrado está todo el tiempo concentrando cómo mejorar cómo es, es como una filosofía de vida es algo increíble está bien muchísimas gracias no, gracias trabajador. a ustedes muy amables no por favor un gusto verlo aparte no gracias. Gracias. muchas gracias, gracias. espectacular ahí ahí va a participar Leonel Montes me parece ¿eh? a ver va a participar el bicampeón argentino en dónde ¿Leonel Monte va a participar ahí, maestro? El, el bicampeón argentino mundial. Bicampeón mundial, campeón. Dale, dale, dale pasa. Muy bien. Te agarro dos segundos, sí, dos que... segundos, porque veo que andás a full. Estamos a full. Pues, lo agarramos, estamos... lo agarramos, ¿no? 10 segundos. ¿Tu nombre? Santiago Tello. Secretario, ¿no? El secretario de la Escuela Coburio, así Muy es. Muy bien. Bueno, con toda la gente que hablamos, que vin vinieron de muchos lados, todos dicen qué buena organización que tiene la Escuela Cogurio y vemos que año tras año va mejorando eso y, y, y va por muchos años más, me están diciendo. Así es, así es. Eh, la verdad es que acá no hay secreto. O si hay, el secreto es trabajo. La única manera para que pueda este evento salir de esta manera es con meses de trabajo, soñándolo, pensándolo, proyectándolo y saber que la palabra trabajo da un evento de comodidad, un evento de, donde la gente se divierte, donde la pasa bien, obvio, donde también hay gente que pierde y algunos puede ver, alguno algo que piensa que es una injusticia, porque somos humanos y nos equivocamos, sí, pero tratamos de ser un equipo de trabajo y de poder sobre todo minimizar el error, para que todos puedan disfrutarlos desde donde les toca estar. Más bien. Estamos viendo que hay formas, que hay lucha, que el salto en alto, yo le digo salto en alto ¿eh? no, Salto como, en alto, sí Salto, salto alto. en alto, muy bien, viste, voy aprendiendo Bien, bien, bien eh, para, para, para los 10 años, ¿se viene la rotura? Buena pregunta, buena pregunta ¿Eh? El año que viene es la décima copa Lo que es un honor para nosotros Y desde cuando empezamos esto, la verdad que creció muchísimo ¿Y por qué no puede haber sorpresas? ¡Epa! Lo tenemos que trabajar. La, la idea no, salió de la hora. La idea salió acá de los amigos de la hora. La verdad es que hay que pensarlo, hay que trabajarlo. Tenemos muchas modalidades en las que compiten y bueno, es para pensarlo. Pero sí, la idea es que el año que viene es hacer un gran evento como este. El décimo año poder explotarla. Así que nada. No, y, lo, y lo que estamos viendo este año, que no, no estábamos viendo el año pasado o anteriores, es que Empire hay chiquitos también. Así es, sí, desde chicos nosotros les inculcamos poder empezar a, a ejercer lo que sería el rol de Ampire, primero porque es muy importante y segundo para saber que el taekwondo, como cualquier deporte, sí. tiene una fecha de vencimiento en lo que es la competencia. 40, 50 años, después uno, el físico capaz no le da ya. Y se quiere desarrollar como empire, es importante tener ese conocimiento previo y estar. Irlo, poder inculcarlo de nuestra parte desde chicos. Y aparte que son muy responsables, creemos que es algo que está muy bueno y le da un rol muy importante a ellos. Más bien. Eh, después, en tema, en tema organizativo, esto no se hace del día a la, de, de un día al otro. Eh, por ejemplo, ¿cómo hicieron para organizarse en temas de, de armar el, el estadio, la copa? ¿Cuánto tiempo lleva armar esto? Así es. Bueno, como lo mencioné antes, desde el año pasado nosotros ya venimos soñando y preparando esta copa la Copa Cogurio 2019, y el estadio, bueno, nos juntamos a armarlo ayer, pero no es solamente juntarse a armar sino es pensar el armado, para perder la, la, la menor cantidad de tiempo posible, para que todo quede lindo, uno se encarga de algo, el otro del otro, poder preparar todo, que esté todo como debe estar, porque nosotros creemos que hacemos un evento de, de alta calidad, y bueno, para eso hay que pensarlo, hay que trabajarlo, pero sí, ayer nos juntamos, Tuvimos como unas 5 o 6 horitas armando todo. Y bueno, hoy tempranito ya lo podemos disfrutar. Bueno, muchísimas gracias. Te dejamos tranquilo. Y bueno, todo lo mejor te, te felicitamos. Muchas gracias. Como siempre, les agradecemos por estar difundiendo el deporte argentino. En este, en este caso, el arte marcial, que es el taekwondo. Que para nosotros, como ustedes saben, es nuestra pasión. Así que bueno, gracias por acompañarnos una vez más. Dale, que ande todo muy bien. Muchas gracias. Un genio Santiago es el que Ustedes ven las notas De la escuela Coburio En el diario Y dicen que qué? ¿La armó Fede? <risa> no, no ¿La armó Marcelo? No <risa> La arma Santiago Santiago ah, Tello Una nota con alguna De esas dos chicas ah, Con ah, la sí, que ganó no. la... Pero te hay que buscarla Vela. Cuando termine vamos Ah, claro a hacer... Porque todavía están Todavía están peleando ¿Es que yo estoy siguiendo esto Vos correte para acá Toma. Está entrando un olor que tengo un hambre. Yo ah, te sí. <ríe> <risa> el y está bien. <tose> Yo estaba voy con el club, para la, viendo para allá y déjate la cámara ahí, ya sí, sí. no te vi. No, te no yo miro para que vi. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Está bien. No me he visto. No, lo que hago yo que miro alrededor, por el tanto acá para acá. Ahora cuando termine esta chica vamos a ver si podemos hacerle una nota a la que gane. ¿Qué? Leonel Montes está peleando ahí en el Champion Dream de color rojo. A ver, el bicampeón argentino. El equipo de Nicolás Audino. Ahí están por terminar las chicas. Ganó la de rojo. Bueno. Ahí, ahí. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Bien. Todo muy bien. Disculpa. Te, sí. Te, te recién terminaste sí. y te agarramos para hacer una, no, te para hacer una nota. No. ¿Cómo es tu nombre y apellido? Soy Pini. De qué escuela, sos? De Kungang. De Kungan. ¿Cómo es esto de la mujer compitiendo en, en taekwondo? ¿Cómo lo sentís? Eh, ¿Cómo lo ves? La verdad, muy lindo, un orgullo. Eh, me encanta siempre estar acá. Y eso, A todos los que practica en taekwondo, que vengan, que es? se sumen. Que la verdad es un arte marcial súper lindo. ¿Cómo fue esta pelea que recién tuviste? ¿Cómo, cómo, qué, qué fue, fue bastante. bastante Complicada, compl estoy bastante por ese estado, entonces... Claro. <ríe> no me alcanza el aire, pero sí, muy buena. Mica contra la chica que competí. ¿A qué edad empezaste vos con eh, taekwondo? Yo empecé a los 14 años, después dejé un año y volví a arrancar. ¿Y cómo llegaste a los 14 años? ¿Por una amiga, acompañando a una amiga? No, o por no, tu no, cuenta? por mi cuenta. Fui ¿Sí? justamente con una amiga. Claro. Eh, y dijimos, bueno, vamos a probar esto. Después dejé porque mi amiga dejó y a mí me daba un poco de cosas ir sola. Y volví a arrancar después. ¿Qué cosas me... pensado vos que te aporta el taekwondo como persona? Como persona hay muchos valores, sobre todo como respeto. Eh, de todo, la verdad Sí, es ser, ser buena persona, justamente Bueno, te vamos a dejar, porque estás cansado sí, sí, no, Te no, agradecemos no, muchísimo Que gracias. terminó la pelea y Entonces, vos así, sin aire, sí, no, nos no. estás contestando la verdad. Bueno, muchísimas gracias ¿Alguien a quien quiera saludar? Sí, a todos mis compañeros de taekwondo y a mi familia Muy bien, gracias, hasta, eh. hasta luego A todos mis compañeros Bueno Acá como como anduvo el. Está peleando, está. ah bueno, vamos a vamos a mostrarlo. Me corro de acá porque esta superficie se mueve un poco la, la goma de Eva. Contá quién está peleando. Está peleando Leonel Montes, de color rojo, bicampeón mundial, vecino de Hurlingham y el profe de él, ahí lo ven, Guido Páez. ¡Lo tiró! <risa> Buenas manos ¿eh? Sí, sí, sí. Se ha ahí por el cartel. Hagamos vamos a acordarnos un poco más. La atracción, la atracción, todo el microestadio está viendo esta pelea que se da en el cuadrilátero central de la Copa Cogurio. Si recién se engancha, ¿quién está en el cuadrilátero peleando?